Módulo Académico de Aprendizaje Estadística, Unidad Didáctica 1, Las Variables. En esta unidad didáctica usted aprenderá a identificar las variables presentes en el fenómeno, el cual comprende los siguientes criterios de desempeño. Identificar el fenómeno en procedimientos. Descomponer el fenómeno en sus partes y sus relaciones. Seleccionar procedimientos que tengan algún tipo de medición. Comprender el fenómeno según su naturaleza. Construir tablas de frecuencia de acuerdo a las técnicas establecidas y acceder a la información de forma imparcial. Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas Confrontando Mi Saber, la cual busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas, caracterizando el fenómeno, construyendo las tablas de frecuencia, y reconociendo lo aprendido. Esta última tiene el propósito de demostrar los aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. En esta unidad didáctica, usted tendrá la oportunidad de aprender a identificar el fenómeno en procedimientos, descomponer el fenómeno en sus partes y sus relaciones.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 como primer paso para el análisis de la información como proceso básico en el desarrollo de un software, contribuyendo al entendimiento de los fenómenos y la toma de decisiones, bien sean el diseño, desarrollo, prueba y mejoramiento. Para el desarrollo de las competencias de esta unidad didáctica,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 Finalmente, tenga en cuenta que los aprendizajes esperados los podrá alcanzar a través de la realización de dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación a saber, caracterizando el fenómeno y construyendo las tablas de frecuencia que contienen las tareas interactivas de aprendizaje que los llevarán paso a paso hacia la experiencia de aprender. La Alcaldía de Medellín cuenta con vos